Saludos, esto es Peterson Orton Games Y en esta ocasión simplemente les quiero compartir este video De un individuo que me topé hace un par de días atrás en el juego de Valorant Este tipo definitivamente está chiteando, está usando hacks Y eh, pues se hace pasar como disque Smurf Sinceramente eso del Smurfing no es, no es del todo cierto, no es del todo real el Smurfing se dice que es aquellos jugadores que se crean otra cuenta y son muy buenos jugadores que ya son de otro nivel supuestamente en cualquier juego. Y este individuo es hierro, ¿no? Es hierro, es mucho más inferior en cuanto a su categoría que yo, por ejemplo, que ando en plata y oro. Eh, y digo ando en plata y oro porque me han bajado de rango debido a las partidas, ¿no? Y bueno, este tipo se dice que él mismo dice que él es, él es diamante, que no sé qué madre. Sin embargo, esto de los morphin es muy bien sabido por los jugadores ya más expertos, que eh, sencillamente es debido a que los banean de las cuentas. Baneados de repentinamente, o tienen varias cuentas porque pueden ser baneados, incluso esto lo sabíamos muy bien los que jugábamos contra STRIKE GO, y esto era un secreto a voces, entre amistades y jugadores que, que pues teníamos conocimiento de ello por eso es que se crea el smurfing porque a final de cuentas para qué carajos jugar con otra cuenta que si ya, ya te ha costado bastante nivelarla no? y de repente te vas a otra cuenta inferior y vas a volver a nivelar um, es sencillamente ridículo solamente eh, hay algunos puntos positivos muy pequeños muy limitantes de por qué eh, se crean otra cuenta, los Smurfs, la única, una de las únicas cosas positivas reales que he encontrado en cuanto al Smurfing, es el, eh, el poder jugar contra jugadores muy, muy novatos, obviamente, se van a encontrar, pero me parece de lo más ridículo, ya que, eh, como he dicho, si tú no tienes un team, va a ser más difícil el poder subir tu nivel de eh, rango Aunque seas muy bueno, este, este juego se, utiliza, se juega en equipo en mayoritariamente O este tipo de juegos se juegan mayoritariamente en equipo A menos que seas un lobo solitario como yo Y que sube el rango a como, a como puede no, Solitario con cualquier equipo Muchas veces me ha tocado carrear equipos enteros Si no lo creen, pueden ver mis streams de Valorant Ahí están, eh, hay un montón de clips, etcétera ¿no? En Twitch, por ejemplo, en YouTube, ahí están los, los también los streams de Valorant que he tenido y me ha tocado ser carry muchas, muchas veces, como el caso de Dota 2 también y muchos otros juegos en los que también he sido carry y lamentablemente por no tener un equipo, pues no subo más allá de eh, rango porque de repente vienen equipos totalmente desbalanceados en los que de un lado están muy buenos o incluso cheaters y de lo, como en este caso Y en otro eh, Tocan jugador, jugadores muy malos En algunas ocasiones He sido carreado ¿eh? Debo decirlo O me ha tocado muy buenos teams Pero no siempre es el caso El caso es Que este individuo Me lo topé eh, Definitivamente Dije Este tipo tiene algo Tiene hacks Algo tiene eh, Incluso hubo ocasiones En las que disparaba A ciegas Y mataba a todo mundo O sea que estaba cegado Y ahorita lo vamos a ver Miren la reacción Quiero que vean la reacción De este individuo Porque yo mismo Lo estuve eh, señalando y marcando dentro de la partida como un posible cheater, yo se lo dije estás cheateando amigo, estás cheateando, estás hackeando y el tipo pues eh, reacción, clásica reacción de prepotente de que él es diamante, que es smurf y por eso es hierro y que él es muy bueno, que no sé qué cosa y sin embargo aún así un simple jugador de oro, digo perdón, de plata como yo porque me venigraron a plata este lo pude matar varias veces, lo pude matar varias veces porque ya tengo experiencia con este tipo de jugadores cheaters y aparte um, no va, es un novato con cheating, así de simple, es el, ese es el problema del cheating no aprenden a jugar realmente, simplemente usan el hack lo activan cuando lo necesitan y punto no o sea, y es muy fácil realmente jugar con un hack el, el, en cuanto a, a todo, todo, ¿no? es fácil matar, este, sabes a dónde está todo el mundo, también depende el hack, ¿no? pero usualmente los hacks vienen incluido tanto el ESP, wallhack, también llamado, que puedes ver a través de la pared a los jugadores, y el aimbot, ¿no? entonces ya vienen integrados la mayoría de las veces los hacks, ¿no? pero ese tipo de hacks eh, usualmente son de paga, usualmente son de paga, la mayoría, precisamente, pues para los streamers, ¿no? Yo eh, podría, podría estarlo usando. Pero la verdad es que no, no me. Vamos, que es, es. Es una merma, ¿no? O sea, básicamente tienes que estar al 100% jugando un juego. Si vas a usar un hack. Porque si no. Es un desperdicio de dinero. Porque si sí cuestan dinerito ese tipo de hacks. Y obviamente este tipo se la pasa. O sea, no he visto que juegue otra cosa. Pero. Por lo visto, sí, o sea, ¿cómo fue que supe de su canal que él era un streamer? Porque él mismo me lo hizo ver. En el, mientras yo me discutía con él en el chat del juego. Él mismo salió con su babosada que era Smurf, que era diamante, que era muy bueno, que bla bla, bla su prepotencia, etcétera. Y su prepotencia sacó su eh, tontería de darme su Facebook que era Facebook, es un tipo de Facebook Gaming. Ah, ok, voy a buscarlo. Y efectivamente era una rata del Facebook Gaming clásico donde, <coughs> pues, eh, un, un, un streamer, un streamer clásico usando hacks escondidos, ¿no? Y que, pues, los activaba cada tanto, ¿no? O sea, era el clásico que quiere aparentar de que no es, no es cheater, clásico, clasiquísimo ¿no? Ahorita van a ver. La reacción de él cuando... Esta es la reacción de él, porque le dijimos que lo íbamos a reportar, no solamente yo sino varios del team y otros eh, que, estábamos, este, en, en, en, en, que estaban en mi stream, que estaban en mi stream. Eh, su cuenta sí, sí fue reportada a Facebook, no sé, parece ser que sí tomaron medidas, pero realmente muchas veces las medidas que pasan en Facebook este, no, son, no son mayores, ¿no? Eh, tendría que ser algo como incitación al odio, racismo y cosas así como para que realmente te, te sancione duramente y fríamente facebook cuando realmente eh, creo que el, el uso de hacks y de ese tipo de cosas también debería ser sancionado duramente en facebook gaming ¿no? porque precisamente es de eso en fin volviendo vamos a ver a la reacción de este tipo porque le dijimos que lo a reportar, o lo reportamos directamente con, con, el, con el juego. Y este, él se daba ínfulas de, de que no iba a pasar nada. Y efectivamente yo creo que no le pasó nada en su, en su juego. Porque realmente no le pasa nada. Pero vean su reacción. Quiero que vean su reacción cuando este individuo parece que lo estaban baneando. Ahorita van a ver todo normal. Y de repente como que después de todo el problema... Eh, sintió que efectivamente lo iban a banear Solamente una persona que está usando hacks Tiene miedo de que lo banee el sistema de juegos O sea, es que es imposible que te, te banee el sistema de juegos Si no estás usando hacks Aunque sean reportes falsos, es imposible que te banee Aquí lo vamos a ver los personajes ¿Qué pedo? pero ¿eh? es ¿Eres bueno, era bueno porque acabo de instalar bro, pero, como que no he jugado mucho FP y burlándose porque vio mi stream que yo soy de Tabasco el pobre tipo o no sé si es que estaba haciendo también stream sniping no lo sé pero me estabas burlando como si fuera eh, el clásico tabascaño, sabe que sabe bastante de tabasco el tipo, ¿no? Como hablamos, o cómo habla la mayoría de la gente acá, el pobre tipo, ¿no? Aparte de cheater, también tóxico, el pobre inútil borracho, ¿no? Porque el clásico es el chupi stream, le llama a él, y son cervecerías los que lo patrocinan, ¿no? Pobre diablo. hay que llevabo. Ya, ya me recomienda llevar, si no primerizo, güey. Me parece que está streameando este güey, ¿no? Algo así, porque tiene Jet puesto y anda como casi no de eh, no wey, más defensivo. ¿Quieres decirte algo? ¿Qué te quieres decir tú, pro? Si quieres, me voy más defensivo, como gran pudorista. No sé, güey, como acaba de empezar a jugar, güey. No sé, güey, qué me voy. Oja, y cree que yo acabo de empezar a jugar y cree que yo nada más juego nada más un poquito valorando que no tengo experiencia en juegos de, de disparos Ahorita les voy a mostrar las veces que lo maté hermosamente al, test, al pobre tipo Y algunas veces cuando él está, estuvo, ahorita vamos a analizar un poquito más a fondo todo, algunas de las partidas ¿no? Y el tipo siempre está en primer lugar, no, no lo creo, sencillamente es eh, un, un cheater, el clásico cheater basura Hoy que se compra hacks y listo, ¿no? Streamer basura, perdón <risa> está aquí el pro? Ese el que está hablando así, es ¿sí, el que está hablando así. No, y es de ayer, es de ayer, ¿no? No, no ¿Es jet, me banearon. Me? ¿Por qué? ¿O se salió alguien del otro lado? Ahí está, ¿vieron? La reacción. No, me banearon. ¿O se salió alguien del otro lado? dice. Obviamente el tipo ya se, sentía que lo iban a banear. Sintieron, sintió que lo iban a banear en ningún momento. En un momento el sistema de juego... O sea, porque solamente una persona que está realmente usando hacks tiene esa reacción. Solamente una persona que está usando hacks tiene esa reacción eh, o tiene eso en la mente, ¿no? De que lo van a banear del juego. Aquí va otra vez. aquí el pro? que es es? Es? está hablando así, es el que está hablando así. No, y es la JET. Es la JET, ¿no? No, Me banearon. Banearon, clásico, clásico. Lo mismo que Arbix en Facebook Gaming. Una vez lo supuestamente él me dijo que lo habían baneado, aunque luego dijo que era mentira, pero realmente creo que sí lo banearon. Son jugadores. Eh, eso es, esto es lo que pulula en el streaming, lamentablemente. Ju eh, streamers falsos. Streamers falsos que lamentablemente están usando hacks. ¿No? Están usando hacks hasta. Hasta por las orejas, hasta eh, por donde quieran. Y este. Y realmente no son buenos jugadores. Y se nota cuando no son buenos jugadores. De hecho. Eh, vamos a ver alguna. Espero encontrar la, la jugada. Donde. Algunas jugadas donde realmente lo hice pedazos. Eh, clásico. O sea. Uf, matando a todo mundo. Bla bla bla. Ah, por cierto que su cuenta se llama. X, x x X-S-T-E, bueno ahí lo dice, ¿no? Xterx el tipo el tipo es muy malo, el tipo es una, ahí está, x s como, como si fuera la, la marca de esa compañía, Sterex, no, algo así, no sé, quizás a lo mejor hasta trabaja ahí, no el pobre tipo, X-S-T-E-R-E-X, eh, -E -E no, clásico y tiene bajísimo el ping se ve que este clásico eh, jugador de no sé de monterrey quizás o de regiones de allá del norte donde les va mejor el ping a mí no me va tan mal aquí el juego a 32 de ping aquí ojo que quizá aquí, aquí está empezando aquí estábamos empezando obviamente yo no estaba no estaba en modo agresivo estaba en modo de vigía por eso había agarrado a cypher a Cypher había agarrado para darle la visibilidad a mis compañeros. Pero al notar que este individuo hacía uh, muchos hechos. Como aquí, aquí vivimos Así de repente sabía dónde estaba todo el mundo. Y obviamente no tampoco es un. Tampoco es un cheater súper súper. De eso es que, todo, que al 100% te va a dar headshots. No, porque si siempre estás dando headshots, es muy lógico que van a empezar a sospechar. Sobre todo una de una persona que, que es bronce. no El tipo es bronce. no Entonces, eh, en realidad era hierro y subió de madrazo. En este simple stream subió, subió el tipo. En todas ganó ¿eh? con 40 kills más o menos. Por, por lo mismo del, del, del, del uso de, de cheating. Vamos a ver si encuentro el. donde le hice pedazos al tipo. El tipo realmente no es bueno. O sea, usar. Pum, pum, y ahí está. Lo matan. No es bueno realmente el tipo. No es. No es, tan, no es. No es bueno. Simplemente va. Esto es lo que digo. ¿Cómo puede ser que un. Un, un diamante vaya así directamente? Esto también, eh. Ojo el tipo es malo por eso es que decía que este tipo no puede ser no es real un jugador bueno no va así como lo hizo iba directamente caminando corriendo perdón corriendo y no puedes correr en este juego porque te escuchan los pasos y vas a... por eso ahí lo mataron fácilmente entre los dos entre uno de, de, entre los dos aliados que tenía estaban dos ahí custodiando la puerta ¿cómo diablos te vas a balanzar así? Wey? solamente un cheater hace eso porque sabe dónde está la gente y se confía Ojo, esto es muy común en los cheaters novatos, se confían de que tienen hacks, se confían de que tienen hacks y van directamente corriendo, pero pues vamos, es que los cheaters no aprenden, ¿eh? los cheaters no aprenden. Y aparte vimos la reacción ahorita que tuvo, ¿no? No, me banearon, ¿no? O sea, ¿quién tiene esa reacción, carajo? ¿Quién tiene esa reacción? Porque, o sea, no sé, alguno de su equipo se salió, ¿no? Y él pensó que lo habían baneado después de que de toda esa discusión, de toda esa discusión que tuvimos, ¿no? O sea, ese es el tipo de jugadores patata. Vamos a ver una jugada donde lo hago pedazos al tipo. Quiero verla, no, no sé dónde la fue. Garaje, garaje, cuatro, fue una no, preciosidad, lamentablemente no... no yo creo que voy a entrar. Yo. Fue cuando yo empecé a hacer varias kills, me parece. Déjame ver... Tóxica y, y, y tóxica Cheta y streamer peor combinación, güey. Y aparte y aparte mala, güey, la maté, güey. De headshot. Los zona enemigo encontré. El enemigo eliminado. Un enemigo sigue en pie. Howl activada. Uh, uh, enemigo detectado. ¿Qué? No quedó nadie aquí en interrogar. Recargando. Mantengan la calma hasta que. No mames, wey. No mames esa ayer, wey. Oh, y cegada. Ya más, no hay más, wey. Y cegada. No hay más, wey. No hay más, wey. Estás chetado.